Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un webinario más de ProfeDL, webinarios que, como sabéis, venimos organizando ...desde los últimos o en los últimos meses... ...con el objetivo o el propósito fundamental... ...de acercar una formación variada y de calidad a profesores de L... ...y al mismo tiempo, por qué no, permitir la divulgación... ...del trabajo de otros profesionales de, de este sector. Estos webinarios, como ya seguramente sabéis... ...tienen una duración aproximada de 90 minutos... Eh, ...se hacen de forma mensual, con carácter mensual... Y cuando decimos 90 minutos, son 90 minutos en los que vamos, además, o se va a incluir, además, una batería de preguntas que vosotros vais a poder hacer en la parte de eh, preguntas y respuestas, dejando así eh, la pestaña chat para posibles problemas técnicos que eh, pudieran surgir a lo largo del webinario. Eh, también recordamos que los inscritos que asistan o asistáis a un mínimo del 80% de la duración del webinario vais a recibir un certificado de asistencia en el mismo correo en el que o con el que habéis inscrito eh, o habéis registrado vuestra participación en este webinario. Y bueno, sin más, vamos a conocer a a Arón Pérez eh, Bernabéu, que es el, nuestro ponente de hoy y que va a hablar... ...como ya veis en pantalla, de cómo integrar la pronunciación en la planificación de aula. Algo, eh, pues, creo que es bastante complejo, al menos los que nos dedicamos a, a la enseñanza de L... ...creo que en general lo vemos algo bastante complejo. Eh, sobre Aaron hay que decir que es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante... ...es máster en Fonética y Fonología por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el CSIC y también es máster de enseñanza de L eh, por esta misma universidad y por el Instituto Cervantes. Ha sido profesor en diferentes escuelas de idiomas de Madrid y Barcelona y eh, sus líneas de investigación, de estudio eh, en, el, en el aula de L han ido dirigidas a fomentar la reconciliación del profe de L con la enseñanza de la producción en el aula. Es, o Ha sido formador en diferentes escuelas y universidades que buscan reforzar el ámbito de la pronunciación entre su profesorado donde combina los aspectos más ...teóricos de la fonética y la fonología con elementos prácticos de su didáctica. De ahí que tenga investigaciones tanto en aspectos de producción oral... ...como de comprensión auditiva. Eh, es doctorando de la Universidad de Alicante y es coordinador de formación online... ...de la editorial Edinumen, como el Programa de Desarrollo Profesional... ...o el de Experto Internacional en Docencia Especializada en L... Eh, además es secretario de la Asociación Maricornes que trabaja por crear espacios de discusión académicos en tono a temas transversales del colectivo LGTBIQ+. Eh, sin más, vamos a conocer a Aarón Pérez Bernabeu, que es nuestro ponente de hoy y comenzamos este webinario. Gracias, como siempre, por estar ahí. Entonces... Para empezar, eh, me va a ayudar a, aquí Alfredo en ello. Vamos a ver si consigo pasar a la diapositiva. Aquí. Vamos a hacer una especie de, de microtest entre, entre los participantes, que ya me parece que sois buah, muchísimos, más de 70. Eh, entonces, si podéis por favor eh, contestar a la siguiente pregunta, que nos va a poner... Alfredo, ahora. Sí, vamos a hacer la pregunta. Vamos a eh, cerrar la pestaña y relanzamos la lanzamos la pregunta para que aquellos participantes que quieran dar su primera opinión puedan hacerlo. De momento, yo no la veo, no sé si es normal. Ahora, ahora la veo. Ahora ya está estamos bonitos. Gracias. Sí, sí, Sí, la pregunta es esta, en función de qué aspectos planificas tus clases. Solo os dejará eh, una, enviar una opción. Entonces, evidentemente, yo elegiría eh, el aspecto fundamental, ¿no? ¿Sobre qué planificamos? ¿Es posible que planifiquéis sobre contenidos gramaticales? Si tenéis un programa gramatical que tiene que fijarse en aspectos de este tipo, es posible que lo hagáis en funciones comunicativas. Quizá en temas, no lo sé. Eh, surgirá la duda de depende, ¿no? Pues depende del curso, depende del nivel, efectivamente. Depende de muchas cosas, pero intentad buscar una respuesta que represente más, que sea más mayoritaria, ¿no? Que, es, que, que se fije más en ello. Podéis elegir la opción otros, aunque, bueno, eh, ahí no sabré abre tanto por dónde van los tiros. y Entonces he elegido los cuatro aspectos que más suelen que más suelen aparecer en los, en los manuales o en las planificaciones de aula. No sé, Alfredo, si tú puedes ver más o menos... Sí, sigue las votaciones, de momento han votado vale. 58 de 74, la cerramos en 10-15 segundos y compartimos los resultados. Sí, vamos a, a compartirlos en un rato, de momento votar, porque la verdad es que la muestra eh, es significativa, muchísimas gracias por votar. No sé si estáis por aquí hablando de ello. Pues ahí podemos compartir los resultados. Eh, Aaron, puedes verlos. Ha votado un 82%, un 82 de los participantes, 76 en este momento. Estupendo. Y aquí vemos... Muchísimas gracias, Alfredo. Aquí vemos los resultados... De esta encuesta muy rápida y que no os he dejado pensar mucho, pero fijaos cómo está bastante igualado, planificar por temas, planificar por funciones, eh, y está ahí, ahí, digámoslo así, con, con los contenidos gramaticales, y, y tiene mucho que ver con lo que se refleja efectivamente en los manuales de español, que vamos a ver ahora cómo, cómo funcionan y qué papel se les da. Ya no solo qué papel se les da la pronunciación, sino cómo podemos utilizarlos para ello pero efectivamente la mayoritaria sería por temas. Pues la salud, el medio ambiente, eh, quizá por situaciones menos, por lo que he visto, pero tiene mucho que ver, ¿no? Si es la salud, pues una cita médica. Os he puesto más o menos una, una idea de cada, de cada parte. Y, bien, gracias Alfredo, no, no hacía falta más. Eh, claro, yo no sé exactamente la situación de cada de cada uno de cada una de vosotros pero la planificación creo que es una parte primordial en, en, la, en la enseñanza de él porque es digamos no, no se cumple al 100% tampoco es recomendable cumplirla lo más recomendable es ir adaptándose a, la, eh, a las necesidades del estudiante en el aula pero la planificación es un bueno me gustaría llegar aquí. Quizá no llego, pero por lo menos no voy perdido en clase. El problema de esto es cuando la planificación en clase está exenta de todo lo que tiene que ver con la pronunciación. Claro, yo no vengo aquí a, a convencer a nadie de que, la de que planificar la pronunciación es importante. Creo que hay mucho convencimiento cada vez más en ello y si no pues tenemos otros webinarios que hablan de eso eh, perfectamente ¿no? seguramente tengo aquí porque he sido un poco pesado he bombardeado mucho a mis estudiantes del máster de la nebrija a los estudiantes del curso del instituto cervantes que estoy haciendo ahora a mis estudiantes de idele entonces he sido bastante insistente en que en que pudieran venir aquí porque es verdad que no se ha hecho eh, un webinario de este estilo, y por eso Matías sabiamente dijo, pues, vamos a hacerlo, vamos allá, eh, relacionando planificar eh, la pronunciación integrada con otros aspectos gramaticales, léxicos, pragmáticos, que nos encontramos en el aula eh, de, de español. Que no es, o sea, igual no vale esto para otros contextos como aula de inglés o aula de francés, quiero decir, porque es, es muy específico de cómo planificar con el aula eh, en el aula de español. Pero sí que es verdad que cuando pensemos en planificar, lo que hacemos es pensar en nuestros estudiantes. Y cuando pensamos en nuestros estudiantes, pensamos en sus necesidades también fónicas. Pero igual nos quedamos ahí. La idea es que colapse, que todo. Eh, llegue a un mismo plan de clase, ¿verdad? Bueno, yo lanzo preguntas, luego ya veré las respuestas. Eh, la cuestión aquí. Vamos a empezar por... Eh, va a ser muy práctico, la verdad, pero voy a intentar que sea muy práctico. Pero vamos a empezar por eh, algo que enmarca esta teoría de por qué planificar la pronunciación con respecto a todo lo que hemos dicho de gramática, pragmática, etcétera. Eh, esto que podéis ver aquí, pues podéis decir, ah, pues es una flor, es bastante, pues no sé, o bonita, o, o se va mucho al detalle. Eh, esto es lo que hacemos mmm, cuando nos acercamos mucho, vamos mucho al detalle a un aspecto concreto en el aula. Y es eh, tremendamente necesario hacerlo, ¿no? Pero hay una teoría, un principio, que es el principio del zoom, que está reflejado en, en varios ya artículos, pero que digamos que lo rescató eh, no Juana Gil, pero sí que en este libro que coordina Juana Gil, de aproximación a la enseñanza de la pronunciación en el aula de español, que siempre, siempre, siempre recomiendo. Eh, y en este libro hab habla de Firth, ¿no? de 1992, que es una traducción de Firth, donde... Eh, Realmente pone nombre a algo que estamos aquí viendo. Nosotros, cuando estamos en el aula, debemos tener un zoom, que puede ser una lupa, que se acerca a ciertos aspectos, pero siempre en el aula, para que eso sea significativo, tiene que abrir el zoom y que ese aspecto se trabaje de una manera integrada con otros eh, elementos del aula. ¿Por qué? No, no creo que haya que convencer a nadie de por qué esto es así, pero que digamos que la metáfora o el principio del Zoom nos da una idea muy certera de eh, cómo podemos planificar la pronunciación sin que sea algo, sobre todo, aislado. O sea, lo que más mm, me chirría cuando, cuando veo planificaciones eh, de aula o, o cuadros directamente, cuadros, eh, o índices de manuales donde hay planificaciones, lo que más me chirría es eso, es que hay un apartado para gramática, y un apartado para léxico, incluso veremos ahora un apartado para estrategias de aprendizaje, fantástico, todas integradas, ¿no? El cuadro eh, te dice lo que hay de manera separada para que lo sepas, pero luego normalmente lo integra, ¿no? No dice ahora gramática, no, claro, sino que lo lo integra en un contexto, en un texto, eh, lo integra en una situación comunicativa, etc. Nunca me he encontrado, eh, o rara vez, y de una manera un tanto rudimentaria, todo hay que decirlo, la pronunciación integrada con todos esos aspectos y en ese cuadro. ¿no? Te encuentras a lo, mejor, a lo mejor el cuadro de fonética, pero en ese cuadro de fonética, que está junto con ortografía, es como que no tiene nada que ver esa parte con lo que estamos viendo, pero nada que ver. O sea, es algo que está totalmente ahí, eh, en una esquinita, ¿no? como, como me gusta decir a mí. En una esquina y, y hay que sacarlo de esa esquina e integrarlo dentro del resto de elementos lingüísticos, elementos comunicativos y así poder dar, hacer zoom en eso cuando haga falta y abrir el zoom y que eso tenga significa significatividad. Espero que estéis de acuerdo, ya digo, <risa> luego habrá preguntas, pero, pero yo, vamos, apuesto mucho por este principio, por esta teoría. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo se organizan los manuales de L? Ya lo hemos visto, pero ¿por qué, Aaron, por qué hablas de los manuales de L? ¿Por qué hablas de, las, de los índices de los manuales? Pues precisamente yo utilizo, por lo menos en mi caso, yo utilizo mucho los manuales de ELE para organizar las clases. Sin ellos voy un poco perdido y tardo mucho más. Entonces, bueno, normalmente cuando daba clase en, en Barcelona, sobre todo, eh, pues cogía el manual que tocaba. A lo mejor lo había elegido yo, a lo mejor no, pero cogía el manual... Eh, veía qué parte podía utilizar en clase, qué parte era, o tenían necesidades mis estudiantes por ese lado, a veces me saltaba cosas, obviamente, y en función de lo que tocara ese día, al día siguiente, pues eh, buscaba opciones extra, planificaba para que fuera más significativo, entonces yo creo que es algo que, que hacemos muchos profesores de español. Por lo tanto, este es un primer paso para planificar, pero claro, ¿Qué nos encontramos? Aquí lo tenéis. Recursos comunicativos, recursos gramaticales, recursos léxicos, por ejemplo. ¿no? Este es uno de tantos manuales. Y claro, en eso que encontramos, encontramos mmm, títulos, ítems, por así decirlo, que están dentro, integrados en lo que sería, pues, a lo mejor el tema, quiero aprender español o a lo mejor la tarea final, que sería decidir qué queremos hacer en este curso de español, ¿verdad? Eh, todo, en principio, es significativo, todo, en principio, está nivelado, sobre todo, o sea, quiero decir, a lo mejor, pues, para decidir qué queremos hacer en este curso de español, nos vendría genial un subjuntivo, ¿no? Quiero que... etcétera, entonces pues no lo metemos aquí porque no está nivelado, no está dentro de un nivel A1 y sería un poco complicado eh, si algún alumno pregunta, pues introducir ahí la forma del subjuntivo cuando quizá todavía no tiene ni la del presente. Eh, entonces hay que nivelar, evidentemente. Pero ¿dónde está la pronunciación? No está ni nivelada, no está ni presente y ni siquiera cuando vas a, los, a las actividades propiamente, pues está... Trabajada de alguna manera. Es decir, ausente. Y no solo en este manual, ya digo, si nos vamos a este, que, que es otro de los manuales que tenemos, incluso con más detalle, ¿no? porque tenemos contenidos funcionales, contenidos gramaticales, pero también tenemos tipos de texto y léxico, o sea, da tipología textual. Da componente estratégico. Fijaos, estrategias para la adquisición del léxico a través de imágenes y asociación de conceptos. Es verdad que aquí tenemos a Matías, que nos está escuchando, especialista en léxico, eh, y quizás se habrá alegrado al ver que se, mm, eh, se planifica por temas, porque es algo que, digamos, se suele recomendar según qué, qué puntos de vista ¿no? del, del enfoque léxico. Pero, pero claro eso, digámoslo ahí, está. Es decir, si yo quiero trabajar el enfoque léxico, tengo en un manual el léxico trabajado de una manera normalmente eh, integrada y seleccionada. He seleccionado un léxico, más o menos lo he nivelado, no sé si se puede nivelar o no el léxico, es decir, igual me estoy metiendo en un jardín, eh, pero digamos que está ahí y yo puedo trabajarlo, rehacerlo, buscar una manera de mejorarlo, pero eh, no tenemos así la pronunciación, ¿no? Así la tenemos más bien. Bueno, aparte de contenidos cultur culturales, ortografía fonética, la sílaba. Pero ¿cómo sé yo que la sílaba, que además la sílaba, vaya tema, eh, eso tiene que ver con los contenidos, cult ya no con los contenidos culturales, pero con los contenidos gramaticales, que sería el artículo determinado, el género y el número, los pronombres interrogativos, ¿por qué ahí la sílaba? es un tema importante, interesante y sobre todo integrado. O la presentación de los principales contrastes fónicos del español, así todos, de golpe. O sea, imaginad que eh, de repente en un apartado de, de un tema, un tema de un manual, una unidad didáctica, presentación de los pri pri principales problemas gramaticales del español. ¿De qué lengua? De todas. Así, a pelotón. Pues, claro, la situación con los estudiantes sería, pues, eh, a ver, curiosa, sería sería eh, agobiante, no sería nada productiva. Sin embargo, como pensamos, y yo creo que esto es un prejuicio eh, que cada vez se va destilando más, el de que la pronunciación del español es fácil, que simplemente tiene algunas dificultades pequeñitas, pues ahí, ahí está la prueba, ¿no? ahí está lo que digo, que las personas que han hecho manuales de L normalmente pues no, no, no se plantean esto y acaba eh, todo en presentación de los principales contrastes fónicos del español. Otro manual de L, muy reciente, yo todo lo he sacado de muestras gratuitas que hay en, en, en las páginas web de algunas editoriales. ¿no? Entonces, eh, yo trabajo en una pero no he venido a hacer publicidad en ninguna, he venido a traer lo que normalmente utilizamos. Otro caso eh, es este, ¿no? Mm, donde no dice qué es cada parte quizás o, o, o se puede intuir, donde, bueno, al principio, ¿no? Tema 2, preguntar y decir qué lenguas hablas, preguntar y compartir, es decir, estamos hablando de las funciones comunicativas, luego cuantificadores género y número y fijaos que al final, o sea, entiendo que donde pone infografía, idiomas, artículo, porque aprender idiomas es como los textos que se van a trabajar y hacer una infografía, conocer más los compañeros, compartir conocimientos son los objetivos de esa unidad. Pero en la parte gramatical se incluye la parte de pronunciación y ortografía. Paso positivo, ¿no? Porque la pronunciación o la fonética también es gramática, ¿no? Si nos vamos a la gramática de, de la RAE, pues hay un apartado de fonética y fonología, y por tanto también es gramática, igual que la morfología, igual que la sintaxis. Lo que pasa es que no está integrada, ¿no? Es, es lo único mal. Y ahí lo veis. Es como pronunciación y ortografía y está en otro color... Y dice diferencia de entonación en interrogativas. Pero vamos arriba y, curiosamente, no se trabajan las interrogativas. Se trabaja el muy bien, bastante bien, el género, y el número, los números, del 40 al 1000, por, para y por qué. No hay nada que digas, vamos a trabajar las preguntas típicas o las interrogaciones o no. Y luego abajo la diferencia entre R sonido fuerte y sonido suave, ¿no? Pero tampoco hay nada, quizá aquí sí podríamos decirlo, pero ¿por qué, la, por qué esta diferencia? ¿Por qué entre R y R? ¿Qué tiene que ver con lo gramatical? Entonces, <coughs> al final se me plantea esta, esta cuestión, ¿no? Que, que está todo desintegrado, que se hace muy por intuición que se hace sin sistematizarlo y que eso hay que arreglarlo, por supuesto. Entonces, vamos allá, vamos al, al grano con esto. La gran pregunta, ¿no? ¿Qué especificidades tiene la planificación de la pronunciación desde un paradigma comunicativo? Y ahí está el tema clave en todo esto. Mm. Estamos trabajando en un paradigma comunicativo, pero estamos utilizando técnicas de la pronunciación que son audiolinguales, que no está mal, pero no están bien aplicadas. Eh, estamos utilizando eh, métodos que no integran las destrezas fónicas, cuando se supone que ya están integradas la capacidad de expresarse con la interacción, la capacidad de escribir en una mediación, por ejemplo. Entonces, todo eso, que todavía hay mucho trabajo que hacer, por supuesto, en integración de destrezas, pero la conciencia de que hay que integrarlo está. está desde hace muchos años, además. Pero la conciencia de que hay que integrar la pronunciación se pierde por el camino. Pero claro, tiene unas especificidades que han hecho que esto no se integre. Porque quiero decir, cuando se habló de integrar destrezas, se entendía que todas debían integrarse a la vez, pero ¿cuáles eran esas todas? Esas todas eran leer, escribir, ¿no? escuchar, hablar, eh, luego ya se introdujo la, la interacción, la mediación, pero estaba como muy claro en la mente de un profesor qué tenía que integrar. Cuando tuvo que integrar la gramática, hacer la cognitiva, cuando tuvo que integrar el léxico, tenía bastante claro que eso era importante, que eso era lengua, que era comunicativo. Pero la pronunciación parece que es anticomunicativo, ¿no? como que no forma parte de la comunicación, que simplemente es para perfeccionarla, pero que un estudiante sin estudiar pronunciación pues puede comunicar perfectamente. Tampoco estoy aquí para convencer a nadie de esto, porque si no estáis convencidos, eh, yo os recomiendo estudiar duramente, por así decirlo. Eh, entonces, vamos a ver, primero, antes de ir al grano, de, porque lo que vamos a hacer es coger los contenidos, del, eh, los contenidos fónicos que marca el plan curricular para un nivel y aplicarlos a un índice de manual para intentar conectar lo que haríamos en, en una planificación. ¿no? Eh, pero antes vamos a ver un ejemplo de qué estoy hablando, porque cuando estoy hablando de, de integrar la pronunciación... Estoy hablando de integrarla de una manera muy concreta. Vamos a ver eh, de qué manera, ¿no? Os pongo un ejemplo de una actividad que he hecho yo. Ya aviso que no soy creador de materiales, que no va a ser algo bonito, eh, pero voy a explicar en cada caso por qué. Eh, imaginad, ¿no? Una actividad, esto es una actividad real, de un nivel a uno, de un nivel bajito, están empezando, es decir, no, es algo, no vamos a encontrar un, algo muy libre Estamos dándoles andamiaje para que vayan llegando a, a la comunicación libre. Pero intentamos que relacionen conceptos como calor con abanico. Mm, quizás un, es, es una relación semántica, es una relación de, bueno, tengo calor, pues un abanico me viene bien. O tengo sed, me viene perfecto saber qué es el agua, o <ríe> cómo se dice agua. Si tengo hambre, pues mira si no me pongo muy exquisito puedo elegir por el pan ¿no? esto es lo que están relacionando eh, sueño con cama y frío con abrigo es una relación semántica matías ya me lo puede confirmar después la cuestión es que harían esta relación para empezar a conocer ese, ese tipo de relaciones de palabras si no las conocen uh, pasaríamos a expresiones un poco más eh, largas, no solo conceptos, sino expresiones como tengo hambre, tengo calor, tengo sed, y tendrían que relacionarlas con estas imágenes que veis aquí. Puede ser más fácil, más difícil, ¿no? Pero bueno, si ya tienen algún tipo de, de relación, pues por lo menos esas expresiones que, que se van a trabajar en, en un ámbito más comunicativo las pueden tener ya. Bien, ¿por qué es importante ver estas expresiones? Fijaos que, ¿qué estamos trabajando? Si hiciésemos una tablita de qué estamos trabajando, pues estamos trabajando eh, gramaticalmente el verbo tener. ¿no? El verbo tener tiene una particularidad, como sabéis, eh, bueno, tiene muchas, <risa> eh, que es eh, imperfecto por dos lados, ¿no? por el lado del yo, que termina en go, lo que llamamos normalmente o coloquialmente verbos go, como hago, tengo, salgo ese tipo de verbos, eh, y luego tiene irregularidades en el resto de personas excepto en nosotros y vosotros. ¿no? Sería una especie, yo lo llamaba eh, verbos bota, ¿no? que también lo llaman en profe de eh, y, y bueno, más o menos se quedaba eso eh, ahí. Pero, claro, aquí tenemos un caso especial, aquí tenemos un caso donde la pronunciación puede tener mucho papel. Si, por ejemplo, tenemos estudiantes que tienen dificultades para distinguir la G, de la G, de la R, de la R y de, y de la G, eh, es el caso, a mí me ocurría, de estudiantes francófonos que tenían ahí un lío, también estudiantes eh, hablantes, sobre todo brasileños, tenían bastante problemática a la hora de distinguir estos sonidos, ¿no? Es, es un caso. Podríamos trabajar la entonación, que sería otro caso, pero bueno, yo me he centrado más en lo segmental, en lo que son los sonidos. Eh, entonces, en, en ese sentido, eh, teniendo estas dos actividades que, que, digamos, las van a hacer, ¿no? Imaginemos que, que van a hacer estas actividades, vamos a integrarles unas actividades paralelas donde van a saber que van a seguir aprendiendo otra... Eh, o de otra manera, estas expresiones, pero poniendo el foco en la pronunciación. Fijaos el caso. Lo primero que haríamos para detectar que hay percepción en este sentido sería, ¿suena igual o diferente? Entonces les ponemos abanico y cama, y no sé si lo veis bien, pero estaría en negrita la C de abanico y la, K de, la C de cama. Eh, entonces el estudiante, pues, entre abanico y cama, que ya lo ha escuchado arriba, ¿vale? Estas dos palabras, cuando tenía sueño la cama, cuando tenía calor el abanico, dirá, ah, pues son iguales, ¿vale? Detecta perfectamente, se lo ponemos un poco fácil, detecta perfectamente la, la diferencia que no hay, ¿vale? No lo ve como algo diferente. Tengo y calor, pues ya evidentemente lo va a detectar como algo diferente eh, entre tengo y y calor. Perfecto, o sea, esa idea es buena. Realmente, go y ka solo se diferencian entre en, en un rasgo muy pequeñito, que es que ge o go eh, es sonora, vibran las cuerdas vocales cuando se produce, y ka no es sonora, es sorda, y por lo tanto es una pequeñita diferencia que en el caso, por ejemplo, de los eh, sino hablantes, sí que es un problema. Mis estudiantes chinos pues tenían problemas para diferenciar eh, eh, entre, estas, entre estos pares. Entonces, también les serviría esta actividad. Entre grande y tengo, podríamos decir que es igual. Es igual, o sea, suena igual. Y abrigo y agua también suena igual. Pero suena igual porque la grafía es la misma o por la posición que tiene. Porque, por ejemplo, entre tengo y agua no es igual, no es el mismo sonido. ¿Por qué? Veremos por qué. O sea, estamos llevando al estudiante hacia esa conclusión, estamos intentando que sea algo inductivo eh, y que cree su propia regla sobre esto, ¿no? Pero no es igual, no suena igual. Tengo, la que de tengo y la que de agua. Eh, ¿Cuál? ¿Cuál tiene más tensión entre estos dos pares? Entre tengo calor y abanico, intentamos buscar que el estudiante diga cuál tiene más tensión. En este caso sería abanico. Entre tengo frío y abrigo, en este caso sería la 1. ¿Por qué? Porque la 1 es una consonante oclusiva. Oclusiva significa que los órganos articuladores tocan... Se tocan entre sí, en este caso en el velo del paladar, en la parte blanda. Y en el segundo caso, rozan. Es una aproximante. Se acercan mucho, no mucho porque entonces sería fricativa. Se acercan bastante, pero no se tocan. Dejan el aire pasar bastante libre. Sería entre go y abri-go. Pero claro, decimos, vale, pero entonces, ¿cuándo producimos una? ¿Cuándo producimos otra? ¿Y por qué el estudiante debe saberlo? Bueno, debe saberlo primero por fluidez, Segundo, porque en algunos casos existe diferencia en sus lenguas entre la aproximante y la oclusiva de significado, no en la nuestra. Por ejemplo, ahí decimos grande, ¿no? Si decimos un gran, seguiría siendo oclusiva. Pero si decimos el gran, deja de ser oclusiva, es aproximante, está en la misma palabra, pero cambia por la... Coarticulación, es decir, por la articulación de la consonante anterior. Esto es algo que debemos saber como profesores, no es algo en lo que he venido a profundizar, sino que debemos saber este tipo de cosas para poder aplicarlas a la planificación de aula. Luego, entre tengo sed y agua, de nuevo, la 1 es más fuerte, es oclusiva. Entre tengo sueño y cama, cama sería tendría más tensión. Entonces, si tiene más tensión es porque es más fuerte, más oclusiva, más sorda, eh, tiene más tensión que la sonora y la oclusiva tiene más tensión que la aproximante. Esto ya le está ayudando a percibir, pero también a darle rasgos para producir la diferencia. Y después intentamos integrar todo esto. ¿no? Si decimos, mira, tienes calor, frío. Sed y sueño. Estás un poco, y como no sé si sabe esta palabra, pues le pongo un emoticono, ¿no? Estás un poco enfermo o enferma. ¿Qué le pides a tu compañero? Pues mira, aquí hacemos una actividad muy dirigida, de práctica controlada, donde tiene que decir, tengo calor, tienes un abanico, y entonces tiene que ir relacionando semánticamente, pero también poniendo el foco en la pronunciación. Eh, todos los elementos que hemos ido conjugando, ¿de acuerdo? Pone el foco en la pronunciación porque tiene el estudiante que entender eh, qué se le está pidiendo. Es altamente mejorable, por supuesto, pero lo ideal es que aquí estamos haciendo algo que no hacen los manuales, que es utilizar el input que los estudiantes estaban viendo, que van a utilizar y que van a necesitar para darles un tratamiento fonético, darles un tratamiento de pronunciación. ¿Y eso tiene un sentido? Sí, porque lo estás haciendo comunicativo. Estás haciendo que el Zoom te permita abrir y cerrar. Porque me encuentro muchas veces en actividades donde dicen no importa el significado, nos, no, no le importará al que hace los materiales. Pero al estudiante le importa, le importa mucho, es lo que más le importa, el significado. Y nos va a preguntar. Y ante la pregunta debemos contestar y eso ralentiza mucho si lo que decimos, no, no, no no importa el significado. Si no importa el significado, ¿para qué estamos haciendo esto? Eso es lo importante. Entonces hay que darle un tratamiento significativo. Otro caso, por ejemplo, donde, donde se trabaja ya no tanto la parte léxica, sino la sintáctica, ¿no? El orden de palabras. ¿Qué orden hay que llevar en levantarse a qué y hora? Los domingos, hora de desayunar, ¿a qué? Entonces el estudiante tiene que ordenar las preguntas, ¿no? Esta es bastante típica, por ejemplo, yo la hacía mucho en inglés, eh, para ordenar, pues, dónde iba el AR, el you y todo esto, ¿vale? Y es un ejercicio de conciencia sintáctica. Lo importante aquí es coger ese input y trabajarlo fonéticamente. Por ejemplo, de nuevo, ¿dónde notas más tensión? ¿A qué hora desayunas los domingos? ¿Los fines de semana hago los deberes o salgo de casa a las 8 de la mañana? Casualmente he elegido <risa> tres donde aparece g, g y que y ge? Claro, ¿dónde notas más tensión? ¿En domingo hago o salgo? Lo ideal es que lo note aquí, en domingo. ¿Vale? Ahora, explico, ahora se explica por qué. Es decir, esta es la segunda parte que es la de conceptualización. ¿En qué contextos hay más tensión y en qué contextos hay menos tensión? La grafía G suena más tensa al principio de, al principio de, frase, al principio de frase, como ocurría en grande. Si solo decimos grande, no hay nada delante, hay una pausa. Eh, la siguiente G va a ser oclusiva, va a ser más tensa. O después de pausa o después de una N. Domingo, tengo... ¿vale? Entonces, claro, ¿cuándo suena menos tensa? En el resto de casos. Es decir, en la mayoría de casos va a ser menos tensa. Eh, ¿Cómo lo suelen producir los estudiantes? Por defecto, más tensa y por lengua materna, en el caso, por ejemplo, del inglés, más tensa que es, es oclusiva, ¿no? No tienen esa diferencia, por ejemplo, en en aproximantes. En la de sí que la tienen, pero además es fonológica, es decir, distingue significado entre den y den, y por lo tanto, eh, aquí está el kit de la cuestión. Si distingue significado, hay que enseñarles a desdistinguir significado, ¿no? Desdiscriminar, pero saber dónde se produce esa aproximante y dónde se produce esa oclusiva. Entonces... Aquí, eh, interesante es que estamos utilizando el input anterior. Pero claro, esto habría que hacerlo en cada unidad didáctica de las que hablamos, pero antes de todo esto hay que decir, hay que saltar, ¿no? Llegar a la bombilla y decir, ah, pues mira, ya que voy a hablar de verbos go, donde hay diferencias entre salgo, hago y tengo, eh, me viene perfecto trabajar la que la diferencia entre gay oclusiva y gay aproximante. ¿Me viene? Perfecto. Y si hay algún estudiante que tiene problemas, puedo introducir estas actividades. Si vemos que nuestros estudiantes no tienen ningún problema porque son de nivel alto, porque tienen una lengua materna que les ha permitido llegar a estas conclusiones de manera inductiva, inconsciente, etc., eh, pues las quito directamente. Pero por lo menos tengo una batería de actividades que ya están preparadas, que ya están integradas y que puedo utilizarlas sin que el estudiante perciba que ah, hemos hecho un parón para hablar de pronunciación. ¿Vale? No es necesario porque seguimos utilizando ese input. Bien, yo es que estoy ya on fire con esto, no sé si estáis igual. <ríe> si cogemos el plan curricular del Instituto Cervantes, que espero que conozcáis, el otro día cuando fui a Lyon había gente que no lo conocía y no pasa nada. Eh, esto es cuestión de que hay gente con más formación, con menos, no hay ningún problema. Pero eh, normalmente es que decimos, ah, como todo el mundo conoce, no todo el mundo lo conoce. Entonces el plan curricular del Instituto Cervantes intenta organizar los contenidos por niveles de, de competencia. Pues he escogido unos cuantos del nivel A1, que es lo ideal, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a ver en mi nivel A1 qué contenidos necesita eh, aprender este estudiante de A1. Pues, ausencia de pronunciación en, en H, si no la produce. Contraste en interrogación total y parcial. Total es la que se responde con sí o no. Parcial es la que se responde con, con, otro, con otra cosa. Eh, contraste entre B oclusiva y B aproximante. Entre D oclusiva y D aproximante. Intento hacerlo lo más, eh, digamos, minucioso posible el contraste entre gay y gay, la entonación del vocativo, que es llamar a alguien por su nombre, Pepe. la entonación enumerativa, eh, pues he comprado patatas, eh, rollo de papel higiénico, y entonces esa entonación es muy concreta, pronunciación de la N en posición de coda, claro, aquí, tiempo, <ríe> que es coda... Pues dentro de la sílaba está el ataque, que es la consonante que va hacia el núcleo. Por ejemplo, en, en CODA hay dos sílabas, CO y DA. Y el núcleo de esas dos sílabas es la vocal, la O y la A. Pues la C, que sería el sonido K, está en ataque, CO. La D está en ataque, DA. Pero si dijéramos CODAS, la S estaría en CODA. <risa> porque estaría después, de la, después del núcleo y no se resilabifica, no se va a otra sílaba. Eh, pronunciación de R en posición de coda, pronunciación de diptongos, pronunciación de palatales como ñ o ch, pero solo en posición de ataque, en español solo están en posición de ataque, pronunciación de vocales, pronunciación del acento léxico con valor fonológico, es decir, pues término, término, término, <ríe> que distinguen significado, o reconocimiento del acento en palabras llanas, que son las más comunes en español, entonces, bueno, es normal que estén en una uno. Y resilabificación, que es lo que decía antes, el cambio de acción de una consonante sobre otra sílaba por contacto. ¿no? Cuando decimos los hombres, decimos los hombres y no decimos los hombres, sino que resilabificamos y hacemos lo que se llama el, el sirema para que nuestro discurso sea más fluido. Entonces, ahora que tenemos un panorama, ¿no? muy, en realidad muy reducido, pero que es una selección de, de 15 eh, contenidos, vamos a ver cómo se relacionan en un programa. ¿vale? Con esto ya digo, termino y os dejo eh, con preguntas. En el caso de la ausencia de pronunciación en H, pues entonces buscaríamos dónde relacionar esa eh, ausencia de pronunciación en H. En este caso... Yo, pero ha sido algo muy personal y que podemos trasladar a otro sitio. Si un estudiante tiene problemas con esto, en un nivel A1, este manual es que precisamente es un A1 un poquito ampliado, un A1 que es un poquito más alto, entonces trabaja el pretérito perfecto, pero eh, como la ausencia de pronunciación se puede trabajar en un A2 perfectamente, pues también podemos incluirla. La morfología del pretérito perfecto, regulares y irregulares. ¿Qué es lo que más se va a repetir en un pretérito perfecto? He hecho, he ido, he cantado la H. Pues, qué mejor que si el estudiante tiene problemas con esto, ataquemos, por así decirlo, entre comillas, este esta cuestión de manera integrada junto a la morfología del pretérito perfecto, ¿no? por ejemplo. Uh, se hace más significativo, yo creo. Por ejemplo, el contraste intonativo, interrogación total, interrogación parcial o la pronunciación de vocales. Pues, ¿qué podemos hacer con esto? En el caso de interrogación total, interrogación parcial, cogemos la parte donde habla de pronombres interrogativos. Perfecto. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuántos? Eh, en contraste con ¿Tienes manzanas? Sí. Eh, ¿Cuántas manzanas? Cinco. Esas interrogaciones son diferentes. Y como son diferentes, se tratan de manera diferente, se tratan en contraste y vamos a aprovechar que vamos a hablar de ello, que vamos a tener una, una parte gramatical dedicada precisamente a este contraste, y no a este contraste, sino a pronombres interrogativos en general, y cómo la entonación juega un papel en, en que yo entiendo que debo contestar sí o que tú entiendes que debes contestar sí o al revés, ¿vale? Y luego, en la pronunciación de vocales podemos trabajarlo de muchas maneras. Yo cuando lo he llevado al aula, sobre todo a, a las clases presenciales de la Universidad de Nebrija, me han dicho otras cuestiones, ¿no? También a las, a las online, que sé que tenemos alumnos eh, aquí. Eh, pues el género, por ejemplo. Si trabajamos con el género, eh, ¿qué elemento diferencia el género normalmente en español? La vocal. Y, claro, qué diferente es, ¿no? Decir novio y novia, o decir, eh, no sé, ¿qué otros elementos podríamos hablar de género? Mm, casa y caso, <risa> que no lo contrasta porque no son dos, eh, no son seres animados. Pero sí, perro, perra, sobre todo la O y la A, ¿no? Eminentemente también la E, la E con la A, o... estos elementos son vocales pronunciamos vocales. Y entonces, si encontramos a nuestros estudiantes que tienen problemas con esa pronunciación de vocales, no vamos a tratarla, o sea, podemos tratarla, pero yo creo que lo más productivo es coger, decir, dónde vamos a tener esta dificultad mayor de manera significativa, como es el caso del género, y vamos a trabajarla eh, con este tipo de tratamiento fonético. No sé ahora mismo cómo os encontráis, yo continúo, espero que todo esté bien por el chat y que todo esté bien por, por las preguntas. Somos, eh, bueno, 93, madre mía, somos muchísimos que me estáis escuchando desde muchas partes del mundo y seguramente estaréis ya pensando ¿no? en cómo hacer esto en, en vuestra planificación, en vuestra aula, perfecto. Otros temas, como el contraste entre B y B, D y D. Eh, y la resilabificación. Vamos a ver cómo lo he conectado yo, pero que es mi conexión, que puede haber otra que se os ocurra. Por ejemplo, en el caso de B y B, pues eh, la diferencia entre voy y mañana voy a, ¿no? eh, ir a más infinitivo. Vamos a utilizar mucho esa B, que tiene además una consonante V, una grafía V, pero que suena como B. Aquí también incluso podemos tratar a nivel ortográfico que suen, o sea, el sonido no varía en función de la grafía, eh, pero además varía, no en función de la grafía, pero en función de la posición. No es lo mismo voy que mañana voy. Fonéticamente es diferente. Eh, o, por ejemplo, eh, si decimos... Mmm, No se me ocurre ahora el ejemplo, pero buscando un ejemplo donde termine una palabra en n y le continúe una b, de voy, no sé si se os ocurre ahora mismo, pero sería el caso, ¿no? De una n que termina y continúa con una b, ahí también sería oclusiva. Seguramente me estáis dando alguna idea en el chat. Están bien, perfecto. Muchas gracias están bien. Claro, no se, no cuadra en este aspecto gramatical, ¿no? Eh, pero sí que podemos pensar, darle vueltas a esos contextos en los que podrían ocurrir. Espérate que, que siempre me gusta mirar, mirar el chat. También voy, perfecto, perfecto. También voy a... Ideal, ¿no? Es que sois unos cracks. Eh, el caso, por ejemplo, de la D y la D. Pues... El caso de, eh, yo he puesto ahí, gerundio, formas y usos, fíjate la diferencia, siempre en un gerundio va a haber una D, siempre, eh, eso lo tenemos claro, gramaticalmente, si hay una D, además, detrás de una N, por lo tanto, siempre va a ser oclusiva, y ahí lo podemos contrastar perfectamente, incluso, fíjate, con estoy, con una T, como hacíamos antes, con la K, G, G, y aquí estaríamos contrastando estoy, la T, D y D. O sea, de más tenso a menos tenso. Eh, eso, en un caso concreto, podemos buscar muchísimos más. ¿no? Entonces, estaríamos utilizando el contexto comunicativo, el contexto gramatical y el contexto fónico de manera integrada y tendría sentido para el estudiante. Y fijaos, la resilabificación incluso también cabría dentro de ese ir a... Porque es muy común el voy-a, que no es, lo, no, no es lo mismo decir voy-a, que voy-a, voy-a, eh, suena diferente, porque se digamos que se consoniza la i de voy-a, eh, y además se resilabifica, ¿no? Ese voy a se hace ataque en una sílaba. Entonces, aquí tendríamos otro punto, no recomiendo trabajar toda la vez en un mismo elemento, evidentemente, pero ahí está la labor del profesor, el decir, esta es una necesidad para mi estudiante, voy a aplicarla dentro de mi, de mi trabajo de aula. Otro elemento, otros elementos, contraste entre ge, ge, luego la pronunciación de diptongos y la pronunciación de palatales. Bueno, estas son muy interesantes, todas en realidad. Eh, pero fijaos, eh, cuando trabajamos el número 5, la consonante ge y ge, en los verbos de irregular primera persona, sobre todo los go, no, no vamos a hacerlo en todos los irregulares de primera persona, eh, pero sí en los que trabajen la ge, precisamente porque lo vamos a usar mucho, incluso a diferencia de tengo, salgo, hago, es que me parece muy productiva para ver esa, ese contraste. Eh, por ejemplo, cuando se habla de diptongos, ¿qué hay mejor que utilizar las irregularidades vocálicas entre tiene, juego, eh, entre jugar y juego, por ejemplo, o eh, en fin, todas esas que ya, que ya conocéis y que solo se dan, o sea, que solo hay regularidad en el nosotros y vosotros eh, los verbos vota, ¿no? Llamados. Pero, claro, verbos vota con irregularidad en la diptongación, pues el momento perfecto si tenemos, si vemos y si localizamos que hay problemas con esa diptongación eh, para poner el foco, poner el zoom, abrir, eh, cerrar un poco el zoom pero dentro de un contexto comunicativo. Yo creo que esto eh, lo tiene bastante, está bastante claro. También podemos trabajar con el léxico, ¿no? Eh, que esto yo lo, o sea, lo he trabajado menos entonces tengo algunos casos porque a mí el léxico me parece algo que se tiene que trabajar todavía eh, mucho en cuanto a su orden, su organización. Entonces, no he puesto tanto el foco, pero por ejemplo, cuando trabajamos palatales como ñ o che, eh, las partes del día. ¿Cuántas veces vamos a repetir mañana y noche? muchísimas, cuando hablamos de las partes del día, ¿no? Por la mañana, por la noche. ¿Cuándo te levantas? Por la mañana, por la noche. ¿Cuándo vas a, no sé, o sea, cuando trabajamos, digamos, toda esa parte de, de actividades cotidianas dentro de las partes del día, pues nos viene ideal eh, trabajar, si es una necesidad de nuestro estudiante, esa, ese contraste o incluso sin contraste, si queremos trabajar solo la ñ o queremos trabajar solo la che. Pero tenemos esa oportunidad para hacerlo de una manera integrada. Eh, entonación del vocativo ¿no? Pepe, que decía antes Aarón, para ya ¿no? Si queremos que Aarón pare Como es eh, quizá el caso Pero ya acabo eh, Contenidos gramaticales Como el imperativo afirmativo eh, Son perfectos para, para este tipo de, de entonación ¿no? Tiene sentido Si estamos intentando que alguien haga algo tiene sentido llamarle, ¿no? Juana, pela las patatas. Aarón, eh, descansa un poco. Son imperativos y delante de ese imperativo va mi nombre, ese vocativo, y eh, seguramente queramos utilizar esa ocasión para hablar de la entonación que se usa en el vocativo. Eh, también, eh, vamos, ya voy acabando, me quedan nada cuatro, cuatro más. La entonación enumerativa y la pronunciación de R en posición de coda. Claro, la entonación enumerativa lo podemos usar con los números, del 1 al 100, Uf, vamos a contar, 1, 2, 3... Y estamos contando, sí, estamos practicando los números, sí, pero además estamos integrando la entonación enumerativa. Pero también lo podemos decir con, me gusta pasear, ir al campo, eh, ver series, como enumeraciones con el... Me gusta. También es una opción. Evidentemente, no son los números. Quiero decir que esto es una propuesta y luego podéis conectarla con lo que, con lo que veáis mejor. ¿vale? El presente de indicativo regular, si fijaos, es como principio, principio, principio, ¿no? De, de la, de la conciencia gramatical del español para un estudiante. Pero repetimos mucho trabajar, comer, cantar, ir... Y la R está siempre en la misma posición, la posición de coda. Perfecto, pues vamos a darle un tratamiento focalizado si vemos que tenemos un problema con los estudiantes en esa posición. A lo mejor no tenemos problemas en esa posición, tenemos problemas en una posición de ataque, ¿no? Como eh, rosa y carro, y a lo mejor la diferencia entre carro y caro. Entonces no sería este tratamiento. Pero si lo que queremos es, porque también otra recomendación que daría para otro webinario es distinguir las pronunciaciones por la posición en la sílaba, que no es lo mismo. Como decía, eh, fijaos la diferencia entre oclusiva y aproximante, es ya no por la posición en la sílaba, sino por los sonidos en contacto, pues imaginaos ya cuando cambiamos la posición de la sílaba en, en estos casos. ¿no? Que nos encontramos pues, otro tipo de sonidos y, y que a lo mejor no percibimos nosotros como diferentes, pero el estudiantes sí, y sobre todo que le va a ayudar a la fluidez. Y uh, otra sería la posición de N en posición de coda. Pensad que la N es, o, o los sonidos nasales en posición de coda, son los más maleables, son los que más cambian de punto de articulación. <coughs> Lo digo siempre, ¿no? Intentad parar el tiempo cuando decís, eh, un, no sé, un boli, un boli, como veis los labios han cerrado, se ha hecho una M, un boli, un Boli. Si decimos, si intentamos decir con la N, la N con la punta aquí sería un nemboli, un nemboli, y es totalmente mmm, artificial, no tiene nada eh, de, de, hispano, de hispano habla, ¿no? eh, Es casi robótico. Entonces, no, lo que hacemos es conectar los sonidos y la N precisamente los conecta con todos. Si decimos... Eh, um, ancla, ¿no? decimos an, la N, si paramos el tiempo en la N, an está atrás pero si decimos eh, un T un T un t la N se va a los dientes, es decir, fijaos lo, lo, lo que se adapta a esa N en posición de coda según la, la posición, ¿no? Y hay una que existe por ejemplo en gallego que es la eh, N velar que dicen un A eh, y esa N en posición velar, que los hispanohablantes como yo no, los dis no distinguimos la diferencia entre una y una, que a lo mejor no la habéis distinguido aquí, eh, eso en otras lenguas sí que existe como diferencia entre dos tipos de N. Entonces, claro, distingue significado incluso. Así que esto es un tratamiento que se puede dar. ¿Y dónde se puede dar? Pues precisamente lo he estado eh, un poco diciendo ¿no? de manera intuitiva en el artículo indeterminado o, o artículo indefinido el un, un, un día, un poco cada, o sea, es que es con quien más se va a juntar eh, va a ser muy productivo trabajar esto porque lo va a usar mucho el estudiante y le va a dar mucha, mucha, mucha mucha fluidez si se trabaja de manera consciente con él y casi termino con la pronunciación del afecto léxico con valores fonológicos y con cambio de significado tenemos el pretérito indefinido. Pues eh, fijaos lo que diferencia, sobre todo, si diferenciamos entre formas regulares eh, e irregulares, ¿no? Sobre todo... Claro, esto diréis, esto no es una 1 es una A1 ampliado, ya decía yo. Eh, pero lo podéis usar para el A2 perfectamente, para el B1, para el momento que trabajéis estos aspectos gramaticales. Eh, entonces, por ejemplo, ¿no? La diferencia entre... Eh, canté y tupe. ¿Es diferente? Sí, también por el acento. Todos los que son regulares son agudos, todos los que son irregulares son llanos. Por lo tanto, momento perfecto para hacer una distinción, por ejemplo, con francófonos que lo llevan todo a lo agudo porque su lengua, eh, la lengua francesa, eh, tiene un sistema acentual fijo que lleva todas las frases a que el acento esté al final y por lo tanto de manera inconsciente va a ser así cuando hable español. Entonces podemos trabajarlo mientras trabajamos la parte gramatical en este sentido. Es que me gustaría acabar realmente para saber vuestras impresiones, entonces estoy <ríe> siendo un poco rápido. Y por último de estas partes que hemos visto, el reconocimiento del acento, reconocimiento del acento en palabras llanas las partes del cuerpo humano, ¿no? Pues las que son más básicas, brazo, espalda, cabeza, boca, ojo, son llanas. Excepto nariz, que es aguda, ¿no? Pero en ese sentido podemos trabajar y, y ver con ellos el patrón acentual tan claro y el más común, e incluso si queréis ver la tilde, porque fijaos que ni espalda, ni brazo, ni ojo ni oreja ni nada llevan tilde porque cumplen el patrón acentual más común en, en español. Entonces podemos trabajar también la ortografía en ese sentido. Y bueno, con esto termino, digamos, esa parte eh, de la 1, porque cómo se aplica a otros niveles, pues eh, sí que os voy a dar lo que quiero hacer, que no me ha dado tiempo porque ha sido de verdad unas semanas muy locas, pero yo quería hacerlo pero eh, se lo pasaré a, a Matías para, para que lo, lo distribuya, es cómo se aplica esto a otros niveles con lo mismo que hemos visto para el A1, eh, pero para el A2, para el B1, para el B2. Y ya digo, todos son ideas, yo estoy muy abierto a que las critiquéis, eh, si hace falta que contactéis conmigo para, para lo que sea por mi encantado, porque todo esto siempre es cambiable. Y claro, es, es un paso previo a todo esto, es un paso previo a luego crear materiales que estén integrados, que eso, pues de momento no, no lo he podido hacer, me gustaría, me encantaría, pero no eh, me han dado esa oportunidad de momento. Pero lo más importante es eh, buscar esos elementos gramaticales, léxicos, pragmáticos, eh, estratégicos incluso, y buscar dónde cabría la pronunciación en estos elementos. Por ejemplo, ¿no? si cogiéramos eh, un caso de una actividad, la acercamos y eh, decimos, vale, ¿cómo puedo aprovechar esto eh, a nivel de pronunciación? Este es el input que voy, con el que voy a trabajar. Pues fijaos, tenemos reciclamos, basura, inorgánica, desaparecerá, la tierra... Estamos trabajando desaparecerá, o sea, el futuro... Aquí sí que podemos decir eh, la diferencia entre eh, desaparecerá y querrá, o sea, la R es el momento perfecto, además se utiliza en diversas posiciones como son re, era, pero orgánica, eh, durante, dentro, o sea, con sílaba, que se llama sílaba eh, con coda compleja, porque es una coda, perdón, con ataque complejo, porque es un ataque eh, que es el de tro, pero evidentemente no se queda solo en eh, ro, sino también tiene dos consonantes. Entonces todo este tipo de elementos también se pueden utilizar la entonación. Si no reciclamos, ¿qué ocurrirá? Ocurrirá. Fijaos la dificultad. Vamos a utilizar esto mucho en nuestro contexto gramatical, en nuestro contexto comunicativo. ¿Por qué no aprovechamos? también para trabajar la diferencia entre re re en distintas posiciones de la sílaba, ¿no? Pues esa es, es la propuesta. Y con esto termino el webinario. Espero que no se os haya hecho muy largo, espero que haya sido ameno y sobre todo espero que haya sido instructivo. Y si os queda alguna pregunta, pues ya sabéis, es el momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Aarón, por una presentación maravillosa. Eh, la primera pregunta que creo que ya has dejado claro eh, a lo largo de la presentación, pero a, había generado algún tipo de duda, eh, la planteaba Raquel y te pedía que clarificaras un poco eh, cuando hablabas de tensión. Uh -huh. Que clarificase cuando hablaba de tensión. Sí, claro. A, o sea, ¿a, qué te re, ¿a qué te referías exactamente? Aunque creo que ya ha quedado claro a lo largo del seminario, pero bueno, si quieres... No, no, es, es bueno saberlo porque muchas veces damos por hecho términos que no están del todo claros. Para mí, eh, la tensión en ese sentido, o sea, lo, el primer paso para percibir y producir eh, este tipo de elementos sería la tensión articulatoria. Entonces... Para mí es más tenso, obviamente, el sonido sordo, luego el sonoro pero oclusivo y después el aproximante sonoro, ¿no? Entonces, en esa escala eh, intentamos buscar esa primera percepción, pero luego, evidentemente, eh, los órganos articulatorios deben hacer otras cosas, ¿no? Pero ese es como un primer paso. Muchísimas gracias. Eh, te comentaban también por aquí que... Voy a buscar la pregunta. Algunos trucos para enseñar, o te piden, algunos trucos para enseñar las diferencias entre las vocales I, E y entre las vocales O, U. <risa> que sé que no es el tema del webinario, pero siempre me las preguntan. <risa> eh, Hay alguna más como esa. <risa> no, suponía. Eh, trucos. Pues es que, lo, sinceramente, o sea, los trucos sin una base no... O sea, yo puedo ponerme a explicar, ¿no? Todo lo que significa la diferencia de percepción entre EI o entre OU o OA, o, ¿vale? Pero, pero realmente el, eh, no, no hay trucos concretos que no sean trabajo individual o individualizado o en el aula con ejercicios de percepción y de producción que estén sobre todo contextualizados, ¿no? Si hemos visto... Eh, algunos casos donde trabajamos las vocales, eh, como por ejemplo con el género, es el momento perfecto para ir focalizando, eh, ahí ya abriríamos ¿no? más el zoom o cerraríamos más el zoom haciendo actividades de tipo perceptivo donde se trabajen sobre todo los rasgos. Otros trucos, pues. es que, claro, cada estudiante tiene unas inteligencias diferentes y una manera de aprender diferente y no vale. O sea, a veces estás en clase explicando lo mismo y uno hace, ah, oh, es verdad, otro dice, no me entero de nada, otro dice, no me queda claro, me falta esto, porque has explicado lo mismo, pero a uno le ha llegado por su background, a otro no le ha llegado porque estaba por lo que fuera, ¿no? Entonces, trucos, trucos. Eh, Puede, hay de todo tipo, ¿no? Desde introducir pues, un bolígrafo eh, para que vean como la lengua, en el caso de IE, eh, está más delante en I que en E, por ejemplo, ¿no? ponemos un, un boli en la punta de la lengua, hacemos I y luego E y se ve como el lápiz o el boli entra eh, más en la E, es, es digamos de percepción visual, ¿no? El estudiante lo ve ya como percepción y puede ir amoldando poco a poco eso a nivel productivo, pero eso no significa que lo consiga a nivel perceptivo y muchas veces se transmite a la... A la escritura. Me pasaba mucho cuando preparaba DELES con los estudiantes arabófonos que tenían muchísimo problema con esto, llegaron a llorar en clase y todo, pobrecito, porque era un examen muy importante para ellos y no sabían distinguir, ¿no?, entre, entre elementos que distinguen significado y es un problema. Pero, ya digo ahí, es que, claro, si no me pondría a hablar de, de este tema aquí, pero bueno, seguro que haré webinarios relacionados con esto más adelante pregunta juan pablo eh, que dado que los problemas de pronunciación vienen en gran parte eh, dados por los sonidos de la lengua materna del alumno asegura es asegura él en tus clases sueles agrupar a los alumnos por l1 para trabajar en este aspecto buena cuestión o sea realmente viene esto es un tema polémico si vienen o no eh por la L1, no, no sabemos del todo, pero lo que sí sabemos es que hay problemas similares entre, entre hablantes de una misma lengua, eh, pero no sabemos si es solo por su L, o sea, tiene sentido, pero no, todavía no podemos decir categóricamente que sea así. Pero eh, lo que sí suelo hacer es agruparlos por problemas en este tipo. Como decía antes, francófonos y el uso de hablantes brasileños, si estoy trabajando concretamente la G, G, o R, o, o G, este tipo de sonidos velares, donde sí que hay una confusión bastante fuerte entre, entre esos tipos de hablantes, perfecto, eh, ahí los puedo juntar, pero en otros casos no los puedo juntar igual. Eh, en el caso de, de, de la R, la R... Eh, pues hay, hay incluso dentro de los estudiantes sino hablantes, eh, estudiantes que distinguen RL, que otros que distinguen RR por pues el tipo de, de lengua, dialecto, como lo llaman allí, eh, que tienen, y algunos que no distinguen entre N y L. Entonces, claro, mmm, hablar de la misma lengua, hablar de. Yo los suelo agrupar primero, después de un análisis de necesidades por necesidades y por eh, problemas lingüísticos fonéticos. Uh -huh. eh, pregunta a Pilar, a Aarón, en las primeras clases a los alumnos nuevos se les suele enseñar el alfabeto, dice ella. Uh -huh. eh, ¿Qué atención o cuánta atención le darías tú a la pronunciación de la combinación de los fonemas? Y te lo pregunta porque mm, ella se cuestiona si no sería un tanto peligroso y un poco desmotivador eh, el hecho de excedernos eh, en este asunto? O sea, eh, en, es muy buena pregunta porque sí que aparece, como he dicho en los manuales, y esa es nuestra base. A mí no me parece eh, contraproducente enseñar el alfabeto, quiero decir, cuando yo aprendí alemán, pues me vino muy bien saber cómo se pronunciaba el alfabeto para poder deletrar mi nombre. Pero es que más allá de eso, de, de, de letrear nombres, de letrear calles, de letrear hoteles. Eh, ya está, o sea, llegamos hasta ahí y, y, y ya. Luego la parte de conectar la fonética, de hacer la coarticulación que hemos visto, tiene que ser integrada. Tiene que ser integrada, o sea, viene muy bien, pero que eso lo veo más como algo ortográfico, digámoslo así, conectado con la pronunciación, efectivamente, no, porque eh, la G, por ejemplo, decimos la G y no decimos la G, ¿vale? Y lo decimos en, en todo caso que, que hablamos de la letra. Y tiene una pronunciación concreta esa letra, pero vamos, que más allá de eso, no me como dice Pilar, no me metería mucho más en la pronunciación porque está descontextualizada. Si no la contextualizamos, caemos en el mismo, en el mismo error. Pregunta, Sara... Eh... En relación al ejercicio relacionado con la ordenación de elementos en las preguntas, eh, dice ella que también se podría trabajar la entonación, o pregunta ella, si también se podría trabajar la entonación de las interrogativas, en este caso parciales, y te pide tu opinión. Voy a irme voy a irme allí, efectivamente. Hacemos así un repaso muy rápido. La mente va absorbiendo todo lo que hemos visto. <coughs> Efectivamente, mi opinión es que si sí encontramos que aquí tenemos... Eh, claro, es lo que he dicho, no saturar, ¿no? Yo he elegido el tema de la gay y la gay porque he decidido poner el foco en esto. Pero efectivamente si sí, encontramos... ¿A qué hora te levantas a las 7? ¿A qué hora desayunas? Son preguntas parciales. Pues perfecto. O sea, ¿va a usar la entonación parcial? Sí, en todos los casos en, las que, en los que lo diga, porque luego hay... Aparte de esta actividad de ordenar... Luego hay actividades comunicativas donde va a tener que usar este input. Entonces, claro, perfectamente va a usar esa entonación parcial. La cuestión es, ¿me merece la pena poner el foco en ello? Si es que muchas veces decimos, es que no trabajo los elementos fonéticos porque no da tiempo. Ya bastante tengo con lo demás. Es que estamos ahorrando tiempo. No estamos gastando tiempo cuando trabajamos esto. Estamos haciendo que el estudiante mejore, que aprenda más, que tenga mejor autoimagen como hablante. Y no estamos gastando tiempo, estamos utilizando e integrando ese tiempo en ambos. Lo que gastamos tiempo es en pensar en cómo lo integramos. Eso es lo que gastamos tiempo, pero luego se ahorra tiempo porque además una vez integrado, una vez sabes que aquí se puede usar este elemento fónico, ya lo vas a poder implementar siempre. Y efectivamente, en ca cada input tiene sus particularidades, incluso podemos, si queremos, eh, yo qué sé, si queremos trabajar aquí la Che... Eh, podríamos incluso en la parte de ducharse, desayunar, algunos estudiantes confunden Y y Che, porque son muy parecidas a nivel fónico, y entonces, pues perfecto, entonces desayunar, ducharse, eh, podríamos incluso meter alguno nuestro donde se incluya ese elemento, es decir, la entonación, eh, podemos utilizar la parte acentual, ¿no? ¿A qué hora? Eh, incluso la resiladificación o, la, o el sirremo como se unen las palabras de a qué hora, eh, eh, qué más, qué haces, qué haces o qué haces o qué haces, ese tipo de elementos, o sea que realmente está a vuestra disposición, pero debe estar integrado y debemos saber qué elemento vamos a usar. Pregunta a Susana, eh, o le gustaría saber a Susana la, tu opinión sobre cómo trabajar el plano suprasegmental, prosódico, en la clase L. Eh, ella dice que le parece que en su opinión se le dedica eh, menos atención en los manuales respecto a los sonidos y uh -huh. es un aspecto que es difícil de aprender y enseñar. No sé, te pide un poco la confirmación o, o tu opinión. ¿Y cómo podríamos... Eh, como profes, integrarlo en la práctica docente. Pues aquí os he dado algunas claves, quiero pensar. <risa> quiero decir, cuando hablábamos aquí, aquí, de todos estos contenidos, aquí podéis ver contenidos de tipo suprasegmental, como el contraste entonativo, la entonación enumerativa, la entonación del vocativo, el reconocimiento de, de acento en palabras llanas, eh, la pronunciación del acento léxico, evidentemente lo que hacen los manuales más porque es más reconocible, es más visible o es más organizable, es los sonidos, aunque luego caen en el error de la no coarticulación, ¿no? Pero de todas maneras, por lo menos, eh, digamos que tienen ese punto de vista. Pero sí que es verdad que evidentemente la parte suprasegmental por falta de formación de los creadores de materiales, por falta de formación de los profesores, pues no se trabaja, no se trabaja mucho. Y, y ocurre eso, que tenemos ese, ese vacío y evidentemente tenemos que, que trabajarlo. Esto es una manera de integrarlo, ¿no? Escoger qué quiero trabajar a nivel suprasegmental y buscar esa parte gramatical o léxica donde, donde cabe. Y una pregunta más. Eh, Pilar, te pregunta o te pide una recomendación sobre algún manual de L... Eh, o el uh -huh. manual de él más completo que hayas encontrado para trabajar este asunto y que nos puedas recomendar. La he dejado para el final, Aaron. <risa> Estupendo. Eh, pues es que sigo buscando. Lo siento, Pilar. Quiero decir que no, que no hay. Que no, o sea, existen, se es, están creando cosas que son interesantes, pero se está quedando muy. O sea, este ejercicio de, claro, cuando decimos voy a trabajar la gramática, la pragmática todo integrado en tal, me imagino que los creadores de materiales que yo, ya digo, no me considero un creador de materiales eh, los creadores de materiales hacen esta reflexión de qué voy a trabajar en qué niveles de cómo voy a orientar la organización de los niveles de, de dónde parto a dónde voy voy a empezar por lo más básico según el plan curricular, voy a irme a lo más complejo ¿vale? ¿por qué no hace esa reflexión también de integrar la parte de pronunciación, y ahí se queda. Entonces, hay cosas interesantes donde, por ejemplo, cogen el input anterior y lo introducen en la parte de pronunciación. Eh, algunos que lo trabajan de una manera, pues eso, más cercana. Pero, claro, no quiero dar nombres porque no quiero decepcionar. Quiero decir que, que, que me gustaría que este webinario sirva para que cada profesor precisamente supla esas carencias hasta que aparezcan manuales realmente donde se ha hecho esa reflexión eh, a lo largo de todo el manual. Y además yo haría una reflexión después. Es decir, primero crearía esa secuencia donde está la gramática, el léxico integrado, y después vería cómo introducir la fonética. El problema es eso, que, que hace falta hacerlo. Y nos ha entrado una pregunta más, que si no te importa te la vamos a formular. A nivel suprasegmental, eh, pregunta Beatriz María, eh, ¿cuánto ayuda a leer en voz alta, además del hecho de producir diálogos entre personas? Ayuda mucho, ayuda mucho a nivel suprasegmental, pero tiene que estar guiado. O sea, yo creo, yo soy de los que piensa que la fuerza sin control no, no sirve de nada, como dice el anuncio de coches, eh, pero es verdad. Porque realmente no, el estudiante lee en voz alta, bien, pero no tiene una guía, no tiene un control, no digo una guía de corrección constante, corrección constante, sino una guía de que sepa qué leer, cómo leerlo, con qué objetivo comunicativo, claro, leer sin más en voz alta, pues no, no va, o sea, va, va a ayudar, evidentemente, a la fluidez en general, pero... Digamos que si lo que queremos es un objetivo suprasegmental con un objetivo comunicativo enmarcado en X cosas, pues ahí eh, tenemos que tener una guía un poco más exhaustiva. Bueno, pues ahora sí, ponemos el punto y final. Eh, muchísimas gracias, Aaron, por tu tiempo, por tu presentación, eh, por un fantástico webinario que vais a poder encontrar, por cierto, en profedl.es en los próximos días y que estará disponible para todos aquellos que no hayan tenido la oportunidad de hacerlo de forma presencial o en directo, como hemos tenido nosotros sí la suerte de hacerlo esta tarde. Muchísimas gracias, eh, Aaron. Muy buenas tardes a todos y nos vemos en el próximo webinario en el mes de abril. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Alfredo, Matías, Dani, que estáis por aquí. Y muchísimas gracias a todos los asistentes. Me gustaría guardarme el chat, y ahora lo veré, eh, para luego leerlo porque me, me encantará ver vuestras intervenciones. Así que ya sabéis dónde encontrarme, Twitter seguro y, y ahí me podéis pedir el, el correo electrónico y, y hablar más ten, largo y tendido. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias y un buen fin de semana a todos los asistentes.